Vamos a analizar hoy, 2018, en qué situación estamos dentro. Corona versus incrustación. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Yo intento hacer aquí un análisis lo más objetivo posible, ¿eh? sin llevarme eh, pasiones ni por un lado ni por otro. El enfoque tradicional. ¿Qué sabemos que funciona de la corona? Sabemos que la supervivencia clínica es adecuada. Es el rey de la prótesis fija. La corona ha sido la restauración por excelencia, y sabemos que funciona.